Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué cara de serie, ¿no? ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos aquí a mi canal de Youtube Y bueno, hoy vamos a estar haciendo un videito muy cortito con respecto al sorteo de este tanque Bueno, este tanque que no están viendo porque están viendo mi, mi banner, por decirlo así Y bueno, acá lo que vamos a tener que resolver para que yo pueda estar sorteando este tanque son 3 questions, tres preguntas Pregunta número uno, déjenme esto en los comentarios y así van a estar por el, Van a estar eh, participando por el sorteo. No pienso editar este video ni en pedo, va a subirse así, o sea que. Cúmenselo, como está? Eh, primera pregunta que tienen que resolver en la descripción, déjenme. En los comentarios. En la descripción voy a dejar las preguntas. ¿Cómo estoy hoy, boludo? En los comentarios déjenme. Uno. ¿Cuál es su tanque favorito? Me ponen uno guión, me ponen el tanque Dos eh, ¿Qué tipo de evento Te gustaría que yo Organice? ¿Una carrera? ¿Una pelea de pesados? ¿Una pelea de todo contra todos? Eh, un, eh, ¿Hombres Versus zombies? ¿O lo que se te ocurra? ponémelo Si sos creativo mejor, buenísimo, todo suma Y punto Número 3 No, para que se me corta la cámara Punto número 3, déjame tu nick Atabapú. Estás participando por el sorteo eh, este, Ustedes se preguntarán ¿Qué tanque está sorteando? Pero la conferencia de prensa eh, Bueno, acá se los voy a estar Mostrando bien. Bueno, es este tanque, la pala LM48RPZ La pala, la querida pala Querida por otros No por mí, no lo uso mucho el tanque La verdad, lo tengo Y me parece un buen tanque pero la cúpula de comandante... Ayer estábamos charlando con Nacho, uno de los chicos, un suscriptor. Eh, y a él le parece un buen, muy buen tanque. Hace muy buenas partidas. A mí en la cúpula de comandante me entra mucho. Demasiado. Demasiado para mi gusto. Pero no deja de ser un, un buen tanque. Ojo, no, no, no. No es un, es un tanque para mí, en lo personal, es un tanque normal. Normal. Como debe ser un premium. Tampoco debe estar ni OP, ni tampoco súper cagada. Así que bueno amigos, eh, ¿qué más debo decirles? Eso. ¿Qué nombre, qué nombre no? ¿Qué tanque les gusta más jugar a ustedes? Y díganme, propongan algún tipo de evento que les gustaría que haga en el canal. Básicamente con eso y déjenme el nick de ustedes, por favor. Ante todo, déjenme el nick. Porque después no los encuentro. Y escríbanmelo bien, caramba, caracho. Porque me los ponen mal, boludo. Muchas veces es... Mi nick es Nando guión bajo capo y ustedes ponen por ejemplo Nando Capo y, y falta el guión y, o están mayúscula o minúscula y no los puedo encontrar y no los puedo arrastrar y es un quilombo y a veces los tanques tienen fecha de que hay que eh, largarlos entonces necesito estar en contacto permanente Bueno amigos eso simplemente no, no hay más que decir Muchas gracias por todo eh, Síganme en las redes sociales Abajo les voy a estar dejando en la descripción el face Háganse amigos de míos en Face. Por favor, tengo pocos amigos. Somos 4.000 personas en Face. Así que síganme en Face. Síganme en Instagram también, que subo cosillas. Uh, más personales, capaz. Pero de todo un poquito. Y síganme en mi canal de Twitch, que subo de todo y subo también World of Tanks. Uh, así que bueno, amiguetes. Básicamente eso. No creo que sea muy difícil que se hayan eh, enquilombado mucho con esto. Pero bueno, creo que es sencillo me parece, ¿no? fácil el tanque que más les gusta y algún evento que que les gustaría que organice ojo, puede ser uno que yo haya, haya armado y les haya gustado eh, por cómo lo organicé estuvo el torneo, la copa Nando también te acuerdas en el... ¿qué? hace dos meses, más o menos, tres meses ya ese estuvo buena estuvo bueno difícil, muy difícil de organizar una copa así es complicada porque tenés que armar los equipos es un quilombo, pero bueno yo estoy dispuesto. Estoy acá para poner el pecho a las balas. Eh, así que no, no hay problema por eso. Y déjenme el nick, como les dije recién. Síganme en todas las redes sociales. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Gracias por aguantar los trapos. Gracias por bancarme. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.